Muy buenos días, como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano para este lunes 17 de julio. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de www.elciudadano.gov.es en nuestras redes sociales dentro y fuera del país y también en la señal de Tele Ciudadana Canales 48 y 49. Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos con la revisión de los titulares. Profesionales brindan aportes a mesas de diálogo de comunicación. Médicos y odontólogos de todo el país rendirán este 30 de julio el examen de habilitación profesional. El Ministerio del Ambiente analiza la posibilidad de abrir las zonas altas del volcán Cotopaxi para los visitantes. Y en lo internacional, el gobierno francés apelará la sentencia que exime a Google del pago de impuestos en Francia. Iniciamos contándoles que más de 35 años tuvieron que pasar para que los habitantes del sector El Tamarindo del Cantón Yaguachi en Guayas, tuvieran un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, calles adoquinadas, bordillos y aceras en excelentes condiciones. Estas obras fueron inauguradas este sábado por la Alcaldía de Yaguachi, evento en el que participó el vicepresidente de la República, Jorge Glass.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 Sin servicios básicos hay desnutrición, no se puede combatir la desnutrición sin agua potable y alcantarillado parasitoses, insectos y otra serie de plagas que afectan el buen vivir de cada uno de los ecuatorianos. Una lamentable noticia, la noche del pasado viernes 14 de julio a las 21 horas con 44 minutos, un bus de la cooperativa La Maná sufrió un fatal accidente en la vía Aloac Santo Domingo en el kilómetro 30. La unidad móvil se volcó y posteriormente se incendió dejando como saldo la muerte de 14 personas y 30 heridos. Según la Policía Nacional, el transporte interprovincial que cubría la ruta quito La Maná sufrió un choque por alcance. Vol, eh, volteo lateral y pérdida de la pista de circulación. En rueda de prensa, las autoridades del Gobierno Nacional se refirieron al contingente brindado durante este accidente que ha conmocionado al país. Inmediatamente recibida la llamada de alerta de esta emergencia, el Gobierno Nacional volcó todos sus esfuerzos para poderla atender a través de las diferentes instancias como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional, Policía de Tránsito, Cuerpos de Bomberos, entre otras entidades enfocados a salvar la vida y atender a los heridos que se encontraban en esta unidad de transporte. Eh, tenemos hasta el momento confirmado 14 fallecidos y 30 personas heridas. Entre los fallecidos se encuentra el conductor de la unidad, quien tenía vigente su licencia hasta el 2018. Desafortunadamente, dentro de la información levantada, se ha evidenciado que el operador de transporte no tenía vigente su revisión técnica vehicular. Es decir, este vehículo jamás debió estar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 Señalar primero que nada que el sistema de salud ha actuado de manera oportuna y articulada de forma inmediata después de lo acontecido a través de la articulación del servicio y a la atención de prehospitalaria, como ya fue mencionado, se desplegaron más de 11 ambulancias específicamente al sitio de los hechos de todo el sistema nacional de salud, incluyendo la red pública integral y también la red privada complementaria. En relación a los pacientes y sobre el estado actual de los heridos, como fue mencionado, tenemos un reporte al momento de 30 personas que sufrieron heridas de diversa índole como consecuencia del accidente, 30 personas han sido debidamente atendidas por el Sistema Nacional de Salud de las cuales 16 personas se encuentran ya con el alta médica, es decir, luego de ser evaluados, ser atendidos, han sido remitidos a sus hogares con las respectivas indicaciones o curaciones que ameritaban sus lesiones. Desde el inicio del gobierno hemos construido una iniciativa que precisamente hoy lo queremos plantear, que es un pacto por la seguridad vial. Situaciones como estas no pueden repetirse, el Ministerio de Transportes, este ministerio, el Gobierno Nacional, ha dado una instrucción clara y concreta a la Agencia Nacional de Tránsito, que se implemente todas aquellas medidas que preserven la seguridad de los ciudadanos a la hora de ser transportados en nuestras vías y en nuestras carreteras. Cambiamos de tema. El presidente de la República participó del XII Congreso de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, que se desarrolló en el Coca, provincia de Orellana. En el encuentro, Santos-Villamar, actual presidente de la organización, así como Franklin Columba, entregaron la propuesta política al gobierno del presidente Moreno. Además, solicitaron la creación de la Comisión de Alto Nivel entre Presidencia y FENOCIN para avanzar con la propuesta programática. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en el segundo Congreso de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras Fenocín, que se reúne en el Coca, provincia de Orellana. En su intervención, el jefe de Estado anunció que el próximo 15 de agosto arrancará la gran minga agropecuaria, uno de sus ofrecimientos de campaña. Para el 15 de agosto, por favor, señora ministra, no se olvide, arrancamos, arrancamos la minga nacional agropecuaria. Retirando retirando las herramientas obsoletas que dañan las manos, que dañan el corazón, que disminuyen la productividad para proporcionarles herramientas nuevas. Chatarrizaremos todas las herramientas viejas de los campesinos para darles herramientas completamente nuevas. La gran minga agropecuaria contempla ejes como el acceso al mercado, kits agrícolas y ganaderos, chatarrización de equipos y herramientas, mecanización, crédito ágil y oportuno, seguros agrícola y ganadero, asistencia técnica, legalización de tierras y la asociatividad. En el evento, el presidente Moreno dispuso la creación de una subsecretaría de Agricultura Familiar y Campesina, atendiendo las demandas de la FENOCIN y afirmó que durante su administración será entregada al sector indígena la educación intercultural bilingüe. La Universidad Amazónica será la universidad intercultural bilingüe que se encargará de llevar adelante la investigación, el adentrarse en la ciencia profunda, en las leyes que rigen la naturaleza, la sociedad, y el comportamiento y el pensamiento, ahí estarán, para estudiar los saberes ancestrales. Vamos a solicitar que la señora Ministra de Agricultura estructure lo más rápido que pueda la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Campesina. Y además, y además compañeras y compañeros,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 y mejora en todo lo que haya que mejorar. Santos Villamar, presidente de la Fenosin, pidió al primer mandatario mantener el diálogo con la organización y que se atiendan sus requerimientos. Queremos nomás nosotros manifestar nuestro compromiso, compañero Lely, de seguir avanzando en este país, en la construcción de un, pa de un país justo y solidario, como es nuestro eslogan de la Fenosin, de un país de oportunidades para todos, de un país donde haya inclusión social para todos por iguales, donde haya el derecho a la vivienda, donde haya el derecho al acceso a la tierra, a los medios de producción para nuestros campesinos del país. Eso queremos, compañero Leni. Queremos también a un buen acceso de salud, compañero Leni. Sabemos las infraestructuras, todo que se ha mejorado, pero aún falta todavía, compañero Leni, a una buena atención en los centros de salud de la zona rural. Todavía necesitamos complementar la salud en el campo. María Andrade, dirigente de esta organización, destacó que es la primera vez en 48 años que un jefe de Estado participa en este tipo de encuentros y destacó la predisposición del gobierno al diálogo y dijo que una muestra de la intención de acercarse a la ciudadanía es la aceptación a incluirse en este encuentro. Es un honor tener a nuestro presidente primera vez en la historia de la FENOCIN, en este congreso que nos honra con su presencia y así también invitar a trabajar para, para fortalecer nuestras organizaciones de base a la organización nacional. La FENOCIN agrupa a más de 1.500 organizaciones de base. En este congreso participan más de 1.200 personas, entre mestizos e indígenas, provenientes de varias partes del país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Actores de la comunicación brindan aportes a mesas de diálogo en Tena, ciudad donde se desarrolló la segunda jornada de este proceso.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 7 de la mañana con 18 minutos, una hora menos en Galápagos. Amigas, amigos televidentes, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que el Ministerio del Ambiente analiza la posibilidad de abrir las zonas altas del volcán Cotopaxi para las, los visitantes. Inicio de Espacio Promocional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 Tomemos juntos el limón del ecuador. Fin de espacio promocional.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 Médicos y odontólogos de todo el país rendirán este 30 de julio el examen de habilitación profesional. 1,669 médicos y 761 odontólogos rendirán el examen de habilitación profesional este 30 de julio. Este proceso que es ejecutado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SEACES, es la séptima convocatoria para la carrera de Medicina y la quinta para la carrera de Odontología. De los inscritos para rendir la prueba, 290 son profesionales con títulos de tercer nivel, obtenidos en universidades del extranjero. La prueba se rendirá en ocho centros académicos, habilitados a escala nacional. En Ambato, la Universidad Técnica de Ambato, Cuenca, Universidad de la Suay, Guayaquil, Universidad Politécnica Salesiana, Loja, Universidad Internacional del Ecuador, Machala, Universidad Técnica de Machala, Manta, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, Quito Universidad de las Américas y Riobamba Universidad Nacional de Chimborazo. El proceso de registro se realizó del 9 al 26 de junio. Desde el 10 de julio se habilitó la plataforma para que los convocados impriman su formulario de inscripción, uno de los requisitos indispensables para rendir esta evaluación, que se desarrollará desde las 7 y 30 hasta las 8 y 30 de la mañana.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 Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El gobierno francés apelará a la sentencia que exime a Google el pago de impuestos en Francia. Revisemos los detalles de esta noticia en el siguiente resumen internacional. Se mantiene el pulso entre el gobierno francés y el gigante tecnológico Google. El Ejecutivo galo ha anunciado que estudia apelar contra la sentencia del Tribunal Administrativo de París que exime a Google del pago de 1.100 millones de euros de impuestos en Francia correspondientes al periodo 2005-2010. La justicia, en contra de la opinión de la Administración de Hacienda, considera que la matriz irlandesa de Google no tiene una estructura estable y en consecuencia no tiene que tributar en Francia. Pienso que es más una derrota para Europa que una victoria para Google. Tenemos que recordar que el balance de Google es extremadamente importante y esto realmente no tendría un impacto en detrimento del conjunto de sus cuentas. Además de Francia, otros países europeos, como España, investigan la estructura financiera de Google para verificar que cumple con todas sus obligaciones fiscales. Su riqueza es cada vez mayor. Los equipos de la Premier League establecen nuevas plusmarcas de ingresos conforme se suceden las temporadas. Así los clubes de la primera división de la liga inglesa generaron unas ganancias de alrededor de 4.000 millones de euros en la campaña 2015-2016. Un aumento del 9% con respecto a las cifras de la temporada anterior. Ahora las previsiones de crecimiento se sitúan en torno al 50% en las próximas campañas debido a un acuerdo por derechos de radiodifusión sin precedentes que se alcanzó con los equipos de la Premier en 2016 y que comprende las correspondientes temporadas hasta 2019. La estrategia de realizar pretemporadas en Estados Unidos y Asia con mercados económicamente muy interesantes ayuda a extender su marca y reporta enormes beneficios a los clubes de la considerada liga más atractiva del mundo. ¿Quién no ha soñado con encontrar un tesoro en un mercadillo? A un coleccionista rumano le ha ocurrido. Compró una vieja máquina de escribir por 100 euros. Al llegar a casa confirmó su sospecha. Se trataba de la legendaria máquina Enigma. Subastada recientemente, su hallazgo le ha dado un beneficio superior a los 44.000 euros. Lo... El coleccionista la compró en un mercadillo como si fuese una simple máquina de escribir. Se trata de un profesor que ha dedicado toda su vida a Enigma, sabía muy bien lo que compraba y quizás haya sido el negocio de su vida. Esta máquina que sirve tanto para cifrar como para descifrar mensajes se hizo famosa por haber sido utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial hasta que el matemático británico Alan Turing consiguió desvelar sus secretos.